Hey mi gente, ¿qué más? Les habla Sami como Macof. En el video anterior les hablé sobre qué es y cómo hacer la dieta flexible. Sin embargo, hay un punto muy importante y que no quería pasar y es cuáles son sus beneficios y cuáles son las contra. Así que sin más largas, comencemos. La dieta flexible te obliga a saber cuántas calorías exactas necesitas, es decir, estar constantemente sabiendo cuántas calorías tienes que consumir. Esto permite que tú vas a tener un control más exacto de lo que tienes que hacer para tu cuerpo. El hecho de incluir estos gustos extras como parte de tu dieta hace que sientas menos ansiedad, de que tengas menos atracones cada vez que hagas este cheat meal, porque la gente no controla cuánto va a comer en el cheat meal, sino que todo lo que venga. Para algunos hace que sea una dieta más llevadera en el tiempo, más duradera, y esto permite que la persona obviamente tenga más cambios o que tenga un progreso constante. Pero ojo, suena todo de maravilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta muy bien los contras para así no fallar en esta dieta. Estos otros son dos puntos muy cortos, ¿okay? pero muy muy específicos. Así como a muchos les va bien, también a muchos les va mal por el hecho de que esos justicos extras se convierten en un 10 o un 20%, como les había hablado en el video anterior, sino que se convierten en más. ¿Por qué? Ah, pero una gomita más. Ah, pero un poquito de chocolate más. Y así van, un pedacito, un pedacito. Cuando van picando, vamos a la época de antes donde tu mamá te decía, estás engordando por estar picando. Tienen que estar sacando constantemente las calorías que necesita su cuerpo para saber exactamente cuánto pueden comer y cuánto no. Que en realidad eso es lo más efectivo, saber cuántas calorías necesitan. Sin embargo, esto se puede hacer un poco cansado. Por lo que ven, no son unos contras, así que uno diga, ah, son muy... O sea, esa dieta flexible, no, no la quiero, no. Por eso es que los que han sido más asesorados, y actualmente también lo son, ellos saben que mi forma de manejar la dieta flexible viene hace muchos, muchos años atrás. Claro, la ciencia obviamente ha avanzado, la nutrición ha avanzado, ya la dieta flexible es más flexible, valga la redundancia. Y por eso es que la mayoría de los resultados que ustedes han visto en mis redes sociales son de personas que eh, bajo mi teoría han hecho la dieta flexible. Pero ya sabes, si te gustó dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y recuerda que nunca es tarde para comenzar. Nos vemos en la próxima.